9 errores comunes de las embarazadas que ponen en peligro a su bebé. ¿Conoces los errores más comunes que pueden afectarte a ti o a tu bebé durante el embarazo? El objetivo de un embarazo normal es tener una madre y un bebé sanos al final del mismo. Para lograr este objetivo, hay que evitar ciertas actividades. En este video, repasaremos 9 de los errores más populares que hay que evitar durante el embarazo. Mira el video hasta el final para asegurarte de que evitas estos errores. Número 1. Acostarse de espaldas después de la semana 20 de embarazo. En esta etapa del embarazo al acostarte de espaldas tu vientre tiende a comprimir los principales vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón de tu nuevo bebé. De la misma manera puedes sentirte mareada al acostarte de espaldas. Cuando estás acostada de espaldas tu bebé recibe menos oxígeno y nutrición. Lo mejor es acostarse sobre el lado izquierdo. Número 2. Agacharse para coger objetos. Doblar la cintura aumenta la presión sobre el útero y puede hacer que se rompa la placenta. Es mejor ponerse en cuclillas primero al recoger algún objeto. Evita levantar objetos pesados. Número 3. Llevar tacones altos. Limítate a usar zapatos con un tacón de no más de 10 centímetros. Evita los tacones altos cuando tu vientre crezca. Tu centro de gravedad cambia, haciendo que pierdas el equilibrio. Los tacones altos pueden desplazar el equilibrio hacia adelante y hacer que sea más probable que te caigas. Número 4. Comer alimentos que pueden ser perjudiciales. Evita los alimentos que pueden dañar a tu bebé. Entre estos alimentos se encuentran el pescado con alto contenido en mercurio, los quesos blandos, el hígado, las cantidades elevadas de cafeína y los productos lácteos no pasteurizados. Estos alimentos pueden provocar abortos o defectos de nacimiento en tu bebé. Come alimentos magros, proteínas, grasas saludables, muchas verduras y frutas frescas. Recuerda tomar mucha agua y mantenerte hidratada. Número 5. No usar el cinturón de seguridad. Debes llevar el cinturón de seguridad cuando conduzcas, ya que un traumatismo en el estómago puede tener efectos adversos en tu bebé. El uso del cinturón de seguridad puede salvarle la vida y reducir las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente de tráfico. El tipo de cinturón de seguridad más seguro es una combinación de cinturón de cadera y correa de hombro. El cinturón de cadera debe colocarse muy por debajo del estómago, nunca se debe llevar el cinturón por encima o a través del estómago. Número 6. Evitar toda actividad física. La debilidad del cuerpo y las náuseas matutinas pueden llevar a un estilo de vida sedentario durante el embarazo. Lo ideal es que las mujeres embarazadas realicen al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada cada semana. Caminar a paso ligero es un buen ejercicio que no sobrecarga las articulaciones ni los músculos. También puedes hacer natación y yoga con ejercicios acuáticos. Debes evitar los deportes de contacto y el buceo. Número 7 usar la sauna y tomar el sol. La sauna y los jacuzzis tienen muchas posibilidades de ocasionar el sobrecalentamiento y la deshidratación del cuerpo. El aumento de la temperatura corporal en el primer trimestre se asocia a defectos de nacimiento. Si tienes dolores corporales durante el embarazo, relajarte en un jacuzzi puede parecer una buena idea, pero deberías evitarlo. Número 8. El embarazo es un estado fisiológico y una etapa normal de la vida. No deberías poner tu vida en pausa durante nueve meses. Mantener una rutina saludable te ayudará a superar esta fase de la vida con tranquilidad. Evitar eventos y otras actividades solo te mantendrá en la ansiedad y la depresión. Número 9. Manipular la caja de arena del gato. Los excrementos de los gatos pueden contener toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria que provoca defectos de nacimiento, abortos o daños en el cerebro y otros órganos importantes del bebé. La mayoría de los bebés que nacen con toxoplasmosis no presentan síntomas al nacer, pero desarrollan ceguera en la infancia o en la edad adulta. Evita el contacto con la arena de los gatos. Muchas gracias por ver este video. Si tienes algún otro error que las mujeres embarazadas suelen cometer durante el embarazo, compártelo en los comentarios de abajo. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Haz clic en el icono de la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuestros videos. Nos vemos en el próximo video.